Hola. Abre tu WhatsApp. Vea los tres puntos dispuestos horizontalmente y luego entra en Ajustes. Entra a Notificaciones. Ahí verá los dos interruptores para desactivar las notificaciones de reacciones. El segundo es para los grupos.